Vemos con Pablo Gamba ahora desde las puertas de un colegio privado, en donde habitualmente los paros no suelen tener tanto acatamiento. Pero, ¿cuál es el panorama, Pablo, a esta hora? Bueno, hoy día es una excepción, ¿sí? Porque de 1.040 alumnos solamente hay... 20 en total, aproximadamente. Sí, estamos dentro del Colegio Luis Gonzaga, aquí de Capital. Y vamos a hablar con Julio Navarro, que es el rector de este establecimiento. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es así? ¿20 alumnos? Eh, ¿El número está bien? Sí, es lo que han venido este, en nivel inicial y primario, 10 alumnos y otro tanto en secundario. Bien. Eh, fuerte el acatamiento. Y digo, ¿y en cuanto a los docentes? También es un acatamiento fuerte. Eh, ...inédito, al menos en los últimos años no, no habíamos tenido esta, este nivel de acatamiento... ...hay tres profesores en la secundaria y, y cinco o seis docentes en nivel inicial y primario. Bien, o sea que nueve en total, eh, ¿cuántos suelen tener en el establecimiento en total? Digo, nivel secundario, inicial y primario. Hoy teníamos, habíamos hecho el cálculo, 45 en secundaria durante la jornada... ...36 y 45 entre hoy y mañana, eh, y bueno, en, en, en nivel inicial y primario, son 15, 16 docentes tutores, más los docentes especiales, debemos estar cerca de los 30. Claro, o sea que en total pasan quizás los 70 docentes, sí. y hoy solamente hay 9, casi o 7, 8, 9, Claro, ¿no? exacto. Bien, ¿cómo ven este reclamo? ¿Lo ven justo? ¿Cómo lo ven desde la escuela? Bueno, es un reclamo que claramente hay que escuchar porque es muy significativo en, en, en la cantidad eh, y hay otro elemento que nos ha parecido relevante eh, que nos ha llamado la atención y es como una un interés de las familias por hacernos llegar el respaldo este, el apoyo la comprensión eh, a, a los docentes y su, y su reclamo es decir lejos de de manifestar alguna queja por la incomodidad que supone una medida así que evidentemente trastorna a la organización familiar este en los grupos a los docentes mismos les han hecho saber que, que lo respaldan, que lo entienden, que les apoyan, que les parece justo. ¿no? Están con los docentes, eh. de hecho muchos decidieron no mandar directamente a su hijo, por ejemplo. ¿no? Claro, muy generalizado eso y en algún caso estaba yo parado temprano en la puerta, algún papá decía, este, hoy no me puedo organizar, lo mando, mañana ya tengo organizado, no lo voy a mandar, digamos como en, en una actitud de, de, de respaldo, de, de acuerdo con la medida, eso es lo que hemos podido ver. Ahora evidentemente quienes quienes no la comparten, como hay también algunos docentes que no la comparten, claro está. Julio, nos decía si vamos a girar la cámara para ver justamente la diferencia con otros días. Las aulas, muchas están cerradas porque obviamente, bueno, no están con clase los niños, solamente han dejado abiertas algunas. Efectivamente, porque hemos organizado a los chicos en, en los rangos etarios, entonces están primero, segundo, tercer grado juntos en un aula con algún docente desarrollando una actividad adecuada para tal fin. Este, y nos parece siempre importante poder eh, aprovechar la ocasión para realizar un, un análisis, digamos, de acuerdo a la edad de los chicos, eh, sociopolítico, digamos, de un elemento tan fundamental para el desarrollo eh, ciudadano como es la educación. Último que te pregunto, ¿esta tarde cómo se van a manejar respecto a las actividades? Bueno, el colegio funciona este, en turno mañana y con algunas actividades puntuales en el turno tarde que terminaremos de analizar ahora durante la mañana a ver cómo, cómo se proyectan. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Bueno, la palabra hasta allí de Julio Navarro. Sí, Julio Navarro es el rector de la escuela Luis Gonzaga, que hoy luce diferente. Ustedes lo ven en imágenes. Aulas que directamente están cerradas. Quisimos entrar, pues están cerradas porque no tienen alumnos, no tienen docentes. Y el patio de la escuela, miren, vamos a hacer un paneo para que vean, Tano, en estas condiciones. O sea, sin nadie. Realmente fuerte el acatamiento en la Escuela Luis Gonzaga, que es un colegio privado, como claro. bien lo establecía esta no. Por eso marcamos la diferencia, ¿no? No suele ser habitual, sobre todo en este tipo de colegios, y está clarísimo que el panorama es, es muy distinto. Pablo, muchas gracias, es ¿eh? muy amable.